Dí que tengo 15 años, pero tengo un mentido. Guachos, yo sí deja el Decime de dónde sobo. Estoy sonando en el barrio sin tener que alzar la voz. El dueño de la carretera, como estorlado. A los 20 me compro un siroco Y mami yo no como un loco. Y te canto lo que vivo. Y con nadie me equivoco. Pero bueno, somos pobres, cada uno lo que le toco. Da ganas de robar a quien se vean como moco. Te lo digo y lo sé porque también lo pasé ayuda el que madruga, espero el amanecer en el bajo mundo su apoyo y acá nadie te ve Dale mamita, que saliste en la revista pero te gustan los rochos me di cuenta por tu carita Le mando a cara de wow y cabida a la pista porque en bebé cotizamos con un par de visitas Los tambores giran como calecitas. te rucharon la zapa y rebandido en hija. en la lejos de jabuela, notame en la lista uh. Reto el pal marginado, para el mal hablado Con respeto y paciencia, se llega a todos lados Que las cosas salen mejor, si las hace callado preguntarle a Duranito, se quedó con el blindado Y yo sé que soy menor, por eso ando con el juguete El efectivo me tiene mal, los billetes Agarro mi talento y lo uso como gallete Para abrir la ni méteme como catete Por la plata baila el mono y conozco un par de simios No valoran la vida, no conocen un esquimio Ellos dicen que chantean pero guiño, guiño Y yo ando con mi black como Ronaldinho En el barrio distinto a lo que dicen estos loro A la meta llegando, a la droga llegan todos Y ahora que estoy en música y se lo digo Derro los caminos, me gusta el bondi pero hay banda para todos Y en Berretina lo quiero, acá se mueve la la paso a valor, a la cheta y a la rocha. Yo soy Alejo Isaac, el que la boca la brocha. Si sí, todos se asustan cuando suena la morocha Y que tengo 15 años, pero tengo un mentido. Guacho, yo sí deja el decime de dónde sobo. Estoy sonando en el barrio sin tener que alzar la voz. El dueño de la carretera, como de torlavo. En los 20 me compro un siropo y mami, yo estoy no como un loco. Y te canto lo que vivo y con nadie me equivoco, pero bueno, soy. Pegan como te como moco, que lo digo y lo sé, porque también lo pasé Preparen la tarta muda que ya son como las tres Si Dios ayuda el que madruga, espero el amanecer En el bajo mundo sos pollo y acá nadie te ve Dale mamita, que saliste en la revista pero te gustan los rochos Me di cuenta por tu carita, le mando a cara de wow Y cabida a la pista porque en breve cotizamos con un par de visitas Los tambores giran como calecitas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 como Ronaldinho, en el barrio distinto a lo que dicen estos loro a la meta llegando, a la droga llegan todos y ahora que estoy en música y se lo digo de rollo que a mí no me gusta el bondi pero hay banda para todos y en Berretines la quiero acá se mueve la bocha la paso a valor, a la cheta y a la rocha yo soy Alejo el Isaac, el que la boca la brocha si todos se asustan cuando suena la morocha Brrr.